¿Quién es Sentei, emperador de las llamas? Se trata del nombre japonés de Yandi, emperador chino mítico del sur, el verano y el fuego, así como medio hermano del emperador amarillo. Ambos se repartían el mundo, pero este no gobernaba en base a la benevolencia y la moral. Esto provocó su enfrentamiento, cuyo final varía. En unos casos, fue ejecutado, mientras en otros, se convirtió en aliado del emperador amarillo.